Fórmula inmune, 90 cápsulas. Fórmula es un producto que lleva muchos años conquistando los corazones de los consumidores de NSP Products. En cada cápsula de este complemento alimenticio encontrarás conocidas setas medicinales chinas como el Cordyceps chino, la grifola rizada, seta meitake y el poliporo lacado, seta reisi. La composición se complementa con beta-glucanos de la levadura Saccharomyces cerevisiae, arabinogalactano de alerce y calostro. Cada componente de este producto ha resistido la prueba del tiempo. La humanidad ha utilizado sustancias naturales para mantener la salud desde la antigüedad. Todos los componentes de este producto han sido probados por NSP. Autenticidad, no falso. Eficiencia, presencia de sustancias activas en la cantidad adecuada. Pureza, ausencia de impurezas y contaminantes. Importante, NSP garantiza la pureza y potencia de cada producto. Es posible reemplazar materias primas caras por otras más baratas y de baja calidad, pero no en el NSP. NSP garantiza la más alta calidad y eficiencia. Cordyceps sinensis es un hongo de la meseta tibetana. Cordyceps es especialmente valorado por los especialistas en medicina china, quienes lo catalogan como una de las cuatro sustancias esenciales y lo denominan la hierba mágica del Tíbet». Científicos de todo el mundo exigen pruebas de la eficacia de Cordyceps en situaciones específicas. Se continúa trabajando en el estudio de las propiedades de Cordyceps. La actividad antimicrobiana de Cordyceps ha sido comprobada con precisión. Está asociada con la supervivencia de Cordyceps en condiciones naturales. Cordyceps produce y acumula sustancias antimicrobianas que lo ayudan a sobrevivir en un ambiente natural agresivo. Se sabe con precisión sobre la acumulación de valiosos nutrientes en Cordyceps. Esto también se debe a las duras condiciones de su supervivencia en la naturaleza. Con respecto al efecto de potencia estimulante y los efectos de afrodisíaco. Cordyceps se llama Viagra para dos. Existe una fuerte opinión y una gran popularidad de Cordyceps, específicamente para armonizar las relaciones sexuales y mejorar la calidad del sexo. Lo que se sabe con certeza y no requiere prueba es el éxito deportivo de los atletas chinos, quienes consistentemente muestran los mejores resultados. No desarrollaremos aquí el tema del dopaje. Solo agregamos que vivir en condiciones adversas, montañas altas, falta de oxígeno y nutrientes, contribuye a que Cordyceps acumule sustancias valiosas en sí mismo. Las personas que han estado buscando productos para la salud durante miles de años los han encontrado en Cordyceps. Grifola rizado es bastante conocido como el hongo maitake, que también es especialmente valorado en la medicina china. Se puede encontrar en Japón y América del Norte, creciendo en los tocones de árboles nativos. El nombre de meitake significa hongo bailarín en japonés. De hecho, la gorra de hongo se parece mucho a los volantes de baile cosidos a una falda mullida. En el sudeste asiático, este hongo es muy apreciado por su sabor único y su notable poder curativo. Los polisacáridos contenidos en el hongo maitake estimulan los macrófagos. Los macrófagos son células asesinas en el sistema inmunológico. El hongo maitake pone a los macrófagos en alerta máxima. Los ácidos triterpénicos contribuyen a la mejora de los vasos sanguíneos. La adenosina, que también se encuentra en estos hongos, reduce el riesgo de trombosis. Los compuestos esteroides tienen un efecto en la mejora de los niveles hormonales. Como usted sabe, cualquier hormona producida por nuestro cuerpo es de naturaleza esteroide. Por lo tanto, estos hongos ayudan a las mujeres a sobrellevar las manifestaciones negativas del síndrome premenstrual. Y también con sofocos en la menopausia. Debido a la estabilización del fondo hormonal. Ganoderma lucidum es un famoso hongo Reishi. Este es otro ingrediente de Immune Formula que proviene de la medicina china. Los chinos la conocen como Limchi desde hace miles de años y a menudo se refieren a ella como la planta de la inmortalidad. Ayuda a combatir el envejecimiento prematuro, efecto especialmente beneficioso sobre la piel y el hígado. Activa la respuesta inmune. Tiene un efecto armonizador sobre el sistema nervioso ya que activa la producción de la hormona de la felicidad en el organismo. Ayuda a combatir la obesidad y normalizar los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a mejorar los parámetros sanguíneos, en particular su saturación de oxígeno. Ayuda a normalizar la presión arterial, reduce los niveles de colesterol, previene la formación de coágulos de sangre. Promueve la movilización de los recursos del cuerpo, que se demanda durante el estrés físico y psicológico, con un estudio intensivo, Así como durante las epidemias estacionales. Los beta-glucanos son considerados por la ciencia moderna como una de las sustancias más importantes producidas por los hongos. Se utilizan en medicina, cosmetología e industria alimentaria. Tienen propiedades inmunomoduladoras, antiinfecciosas, antidiabéticas. Afecta el nivel de colesterol en la sangre, normalizándolo. Mejorar la composición de lípidos en la sangre. Proteger el cuerpo de la penetración de virus y microorganismos patógenos. Activar el crecimiento de tipos de bacterias probióticas, saludables. Arabinogalactan es un biopolímero macromolecular de polisacáridos. Es metabolizado por la flora intestinal. Produce ácidos grasos de cadena corta. Posee una alta actividad biológica general, hepatoprotectora, antimutagénica. Capacidad gastroprotectora. Tiene un efecto gastroprotector y antimicrobiano moderado frente a determinadas bacterias. Los arabinogalactanos son inmunomoduladores que activan el sistema retículo endotelial y aumentan el índice fagocítico. Se ha establecido que la eficiencia de la formación de macrófagos, en comparación con la equinácea, en arabinogalactano es casi dos veces mayor. Estimula la inmunogénesis. Activa otra rama del sistema inmunitario humano, el sistema del complemento. Las personas que tomaron arabinogalactanos experimentaron mejoras en la salud física y emocional. Arabinogalactan también estimula el crecimiento y la actividad de la microflora intestinal normal, siendo alimento para bifidobacterias y lactobacilos, probióticos. Tiene una alta actividad membranotrópica, proporcionando una entrega dirigida. Por lo tanto, el arabinogalactano es un polisacárido natural único que tiene un valioso propósito alimentario y de salud, actividad biológica multifacética. El calostro de este producto es la leche excretada por la vaca en las primeras horas después del parto. El calostro ha sido muy popular en el mercado nutracéutico durante unos 20 años. Todos los mamíferos nacen pequeños, indefensos y sin un sistema inmunológico maduro. El entorno los rodea con lo que puede, incluida la microflora patógena. Es el primer alimento, el calostro, que brinda la protección necesaria, material de construcción para el crecimiento y el desarrollo. En realidad, el calostro es lo que brinda protección y procesos vitales. Obviamente, un nutriente tan valioso debe usarse para apoyar la salud de los adultos. La capacidad del calostro para restaurar las funciones protectoras del cuerpo, nutrir intensamente los órganos que trabajan y aumentar las reservas de energía se conoce desde hace mucho tiempo y se ha probado repetidamente. El primer alimento de los mamíferos es un excelente ejemplo de cuán poderoso puede ser nuestro alimento como factor protector. Combinados en Immune Formula, estos ingredientes únicos trabajan juntos sinérgicamente para mejorar la salud general y respaldar nuestras defensas inmunológicas naturales. Immune Formula se combina perfectamente con NSP vitaminas y minerales, con clorofila, microflora útil. Immune Formula está incluido en el Estron Immunity Kit. Salud para usted en cualquier estación del año, por muchos años más.